Hola, mi nombre es Fabián Yonquinostrosa, soy descendiente de Mabuche y hoy les quiero contar de este libro llamado La Frontera, crónicas de una Araucanía rebelde. En primer lugar quiero contarles que yo conocí la lectura acá en el Centro de Cumplimientos Penitenciarios de Cauquenes donde encontré la oportunidad y se abrieron las puertas al conocimiento. Y qué mejor que presentarles este libro que habla de mi sangre, los Mabuche. Este libro es escrito por Ana Rodríguez y Pablo Vergara, eh, ambos periodistas quienes decidieron investigar y obtener un poco más de información eh, sobre las comunidades indígenas y los hermosos paisajes de la laucanía. Aquí en este libro encontrarán entrevistas a algunos líderes del movimiento, personajes afectados y mucha información sobre uno de los desafíos más grandes del estado chileno el movimiento Mapuche. Los invito a leer este libro que es realmente fascinante.